Hola, mi nombre es Jorge de la Torre y soy músico, compositor y trombonista y una de las cosas que hago en el canal es recomponer bandas sonoras de películas y series que nunca antes han sido publicadas. Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, El príncipe... Hoy por fin voy a contarte cómo consigo subir canciones que solo pueden escucharse en la película. Y te adelanto un secreto, tiene mucho que ver con la cocina. Te lo cuento ahora mismo. primero que quiero hacer es agradecer a esas más de 1.300 personas todo el apoyo que desde que empecé este canal he ido recibiendo, sumándose y apoyando mi trabajo a través de comentarios, mensajes en las redes sociales y siendo totalmente incondicionales. Así que gracias de corazón y os pido que por favor sigáis apoyándome en cada vídeo. Desde hace tiempo tengo la idea de crear una serie de vídeos en los que explique cómo Recompongo cada una de las canciones de Tres metros sobre el cielo, de Tengo ganas de ti, de la serie El príncipe y muchas otras que están por venir. E incluso hacerlo en vivo para que vosotros podáis vivir conmigo el proyecto y veáis cómo empieza una canción, cómo suena al principio y cómo acaba sonando cuando vosotros la escucháis con el resultado final. Si tiene éxito, también analizaré los secretos de las canciones más exitosas de la película. El primer beso, Llega el invierno, H vuelve... Puedes ver todos los vídeos que vaya haciendo para esta serie haciendo clic en esta tarjetita. Y si te gusta, por favor, dale a like y suscríbete para apoyarme en el canal. Pues bien, para poder recomponer una canción, el proceso es el siguiente. Lo voy a dividir en distintos pasos en los que os iré haciendo una metáfora con el mundo de la cocina para que podáis imaginar mejor qué es lo que yo hago en mi estudio. Paso número 1 Para poder recomponer la canción, tengo que escuchar muchas veces cada parte, tratando de distinguir cada vez un instrumento diferente, un timbre distinto, cuándo entra cada instrumento y qué notas va tocando, en qué momento deja de tocar, cuándo interviene cada uno... Pues bien, para reconstruir un plato desde cero, lo que necesitaríamos sería ir probando ese plato poco a poco, tratando de distinguir distintos matices, qué ingredientes se han utilizado, cuánta cantidad de cada uno de esos ingredientes se ha añadido, a qué temperatura se ha cocinado y muchos otros detalles. Paso número 2. Para empezar a recomponer la canción, lo primero que tenemos que hacer es determinar el tempo al que va a desarrollarse. Esto se hace poniendo encima la pista original, aunque sea con los diálogos de la película, y tratando de que el metrónomo cuadre perfectamente a medida que van entrando las notas, que tú sientas que el tiempo es el adecuado, que en ningún momento se queda atrás, en ningún momento corre demasiado. Muchas veces la dificultad la entraña el hecho de que para la película se ha ajustado el tiempo de forma variable, no siempre es el mismo, no es fijo, puesto que... A veces hace falta retrasar un poquito la música para que justo coincida con algo que ocurre en la escena y a veces hace falta acelerarlo. Esta es la dificultad y por eso no siempre el tempo es el mismo a lo largo de una pieza aunque nos dé esa impresión. Esto, en el caso de la cocina, sería el equivalente a determinar a qué temperatura exacta se tiene que cocinar la receta. El paso número 3 en la música sería el de identificar qué instrumentos van interviniendo a lo largo de todo el tema. En el caso de la cocina sería hacer una receta con todos los ingredientes que vamos a necesitar. El paso número 4 sería identificar en qué momento exacto interviene cada instrumento. Al principio pueden intervenir los violines, callarse en la parte del medio y hacia el final volver a retomar la melodía. En el caso de la cocina sería especificar en qué momento exacto tenemos que añadir cada uno de los ingredientes. Puede que algo ya lleve cociendo 10 minutos y en ese momento añadamos una especia puntual. El paso número 5 es uno de los más complicados de todo el proceso, porque entraña el escribir de oído cada partitura para cada instrumento. Tengo que determinar si ese violín está tocando una melodía, que hace esto, la viola va bajando, se desdoblan en un momento, pero luego se vuelven a juntar. Todo esto es algo que hay que hacer puramente de oído, tratando de seguir un instrumento que está sonando en esa parte que estás escuchando y tratar de no perder el hilo para poder determinar qué notas va haciendo, si sube, si baja... En fin, cuál es el recorrido que va a hacer a lo largo de todo el tema. Estas notas podrían compararse con determinar cuánta cantidad de cada uno de los ingredientes vamos a echar en cada momento de la receta. El paso número 6 es asignar a cada una de las partituras de cada instrumento su sonido real. Lógicamente, yo ya sé las notas que hacen, pero tiene que sonar como un oboe de verdad. ¿Cómo lo hago? Os lo contaré en otro vídeo, pero os doy una pista. Es como si yo tuviera toda una orquesta dentro de mi ordenador. La dificultad que esto conlleva es que muchas veces necesitas el sonido de un instrumento que no es nada habitual. En el caso de 3 metros sobre el cielo se utiliza una flauta armenia, el duduk o el handpan que podéis ver en el vídeo anterior, para momentos muy puntuales pero que sí que son importantes para darle ese sabor a la canción que realmente es el auténtico y poder hacerla lo más similar a la original. Con lo cual, la dificultad estaría en encontrar esos sonidos y que suenen verdaderamente fieles a la realidad. En el caso de la cocina, sería comparable con ir al mercado a hacer la compra de todos los ingredientes que necesitas y necesitar también especias muy puntuales, una por ejemplo del sudeste asiático, que sea muy difícil de conseguir pero que es imprescindible para poder darle a la receta ese carácter. El paso número 7 sería conseguir el realismo en estos sonidos que ya hemos obtenido. Con lo cual la dificultad está en imitar el paso de una nota u otra, la acentuación, el ataque de cada una de ellas, si una parte es muy staccato, si una parte es muy legato, con mucho vibrato... Todos esos, esos matices que tenemos que imitar a través de un ordenador y que no es nada fácil. En el caso de la cocina sería el equivalente a que ya tenemos el ingrediente, lo hemos comprado nosotros, pero tenemos que comprobar que es de buena calidad, que no está caducado que es totalmente apto para poder utilizarlo en esta receta. En el paso número 8, ya estaríamos rematando nuestra obra. Estaríamos ajustando y mezclando los volúmenes al final del todo y perfeccionando la mezcla, haciendo que todas las piezas del puzzle comiencen a encajar y a tener un sentido que suene muy parecido al resultado final que queremos obtener, que es el de la película. En el caso del plato que estamos cocinando, tendríamos que ir siguiendo paso a paso toda la receta que hemos ido elaborando e ir probándola en cada una de las fases, para comprobar que efectivamente el sabor se parece al del plato original y que no nos estamos alejando a cada cosa que hacemos. Al contrario, cada vez debe de saber mucho más parecido a la receta original, igual que nuestra obra debe sonar mucho más parecido a lo que se escucha en la película. Y el paso número 8 es simplemente ponerle la guinda al pastel, envolverlo. Hacer lo que se llama en música masterizar, que no suenen como muchas cosas juntas, sino como un todo con un sentido, con pegada y que realmente llegue a la persona que lo va a escuchar para que emocione. En el caso de la cocina sería el resultado final, emplatarlo, que el plato quede apetecible, que sea bonito, que luzca todo el trabajo que hemos estado haciendo y que realmente se parezca y llame la atención de la persona que se lo va a comer. Pues este vídeo es parte de una iniciativa que he querido tener para que conozcáis qué es lo que hay detrás de toda la música que escucháis en mi canal. De toda la música que los compositores han creado para esas películas y que por desgracia no se pueden escuchar porque ni han sido publicadas las partituras ni han sido comercializadas las pistas de audio. Así que si este vídeo te ha gustado y quieres conocer más secretos, por favor dale a me gusta y suscríbete. Para ti es gratis y a mí me motiva muchísimo a seguir con este proyecto. Y ahora no te olvides de hacer clic aquí para ver todos los vídeos que voy creando de la serie Reconstruyendo Canciones de Películas y Series. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.